Hola gatitos y gatitas He viajado en el tiempo ¿No os lo creéis? No, es broma He, He viajado Viajé en el tiempo cuando cambia la hora Cuando cambias la hora Si la... pones una hora menos Viajas una hora hacia atrás Y entonces tienes más tiempo Si adelantas una hora Viajas una hora en el futuro Es un... Porque el tiempo es relativo, ya sabéis eh, Bueno, el caso es que Está de moda regreso al futuro, porque los 25 años o no sé cuántos, y todo, eh, y eso del de cambio de hora y todo, todo lo del es, tiempo está de moda. Y bueno, como me equivoqué y hice dos vídeos los viernes en vez de los sábados, he hecho este vídeo doble para compensar. Y volver a estar el día actual, que toca, el día que toca, una hora más. No, una hora menos. Y en Canarias, otra menos. Eh, que te digo, el tiempo es muy leoso. Y eso sin hablar de los viajes en el tiempo, que ya reales que no existen, pero si existieran también provocarían muchos líos. Así que no sé, este era el vídeo de hoy. Viajes en el tiempo, paradojas del tiempo y todo eso. Adiós. Gatitos y gatitas, adiós.